Valencia arde, gobernada por escoria Joder, familias con hambre, álcense. Hijos de Fabra, que se jodan, oíganme Mi odio en un puño, cargado con palabras Retráiganse, no hay tregua Mi verdad crece mientras tu verdad mengua Corrupción en las altas esferas Patriotas de un país que destruyen Pero brotará la primavera El tiempo pasa, la conciencia espera Los hombres de negro de miseria Moveros en la calle con la moto. Se jodan los amantes de la guerra. Se oyen disparos, ¡pum, pum! La tierra emana! solución a la mejora que no me sayo chachen, que barrecha, sí, ni de sí, si si prestigio, prestigio, sí, sí. A mi ideal, se economía del Medici premia al De llenas, tus veras de de furia de estar llenas, cantas de la falta de fam, buenas son tortas. El piedra va a que todo lo gorda. Yo critique, la hora se le enmendan. Yo pregunte en coño, está la humildad. Yo te grité, es corrupta, más fallar. entre un puro y un cubano. ¡Vale, andrán en el mapa! Menudo panorama entre tontos y fachas y kinkis y frikis, esto se acaba. ¡Joder! Rita, va sin límites y tengo miedo de que explote y me contamine, ya ves. El respeto solo vale para los que lo practican. No tenemos miedo porque no tenemos nada, eso es nuestro credo. El llorar es de ayer, la lucha de hoy, la victoria de mañana.